Hola, soy Floribeth. En esta ocasión te mostraré cómo hice una corona con la temática de Harry Potter para la puerta de mi casa. Tomé un gancho de metal y empecé a darle la forma circular para empezar. Tenía una guirnalda del año pasado y con esto vamos a decorarla para dar la forma de la corona doblamos lo del gancho para que se nos forme la parte donde vamos a guindarla me encontré estos palitos cuando caminaba y es lo que voy a utilizar para hacer las varitas de Harry Potter voy a hacer solo dos, a uno de los palitos con la ayuda del cúter y con cuidado de no cortarme empecé a pelarla. luego con la ayuda de un alambre que tenía guardado Vamos a empezar a darle la forma a una de las varitas. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Recordemos tener precaución cuando utilizamos la pistola de silicón. Yo a mi mesa le tengo un vidrio para cuando trabajo con silicón me sea más fácil trabajar. Voy a poner unas gotas de silicón para hacer la parte principal de una de las varitas. Como les estoy mostrando. Mientras se nos va secando la que tenemos ahí... Vamos a empezar con el silicón a darle forma a la otra varita. Le hacemos una capa y la vamos a dejar secar. Ahora sí, vamos a divertirnos teniendo mucho cuidado con nuestra pistola de silicón para formar las varitas. De esta forma nos quedan las varitas con el silicón. Ahora las pintaremos con pintura acrílica de color café. Utilicé unos pedacitos de cartón que tenía y con la ayuda de una tapa marqué dos círculos. También marqué de esta forma para hacer esta otra figura Les dibujé cosas que simbolicen a Harry Potter Con la ayuda de la tijera les hice un huequito por donde puse el hilo para guindarlas repinté el dibujo con un pailón cuando ya se nos han secado las varitas vamos a hacerle un pincelado con pintura de color dorado como les voy a mostrar pintaremos las dos con la misma técnica Aprovechando de que la brocha está con pintura dorada, le vamos a ir a hacer unas pinceladas a los circulitos que hicimos. Tomé una hoja a la cual le puse agua de café para que se viera un poco más oscura y empecé a enrollarla como les estoy mostrando lo corté por la mitad tomé unos hilitos que tenía de color plateado y los amarré Bueno, voy a empezar a decorar, buscaré dónde se va a guindar la corona para guiarme y empezaré. Yo reutilicé un lazo. Los dejo para que vean cómo armé la corona.